Serenatas, Luis Barbosa. estando yo, Santo bien, de ya de mi de mi esposa, mi esposa, mi de mi no de, de de mi de Yo Serenatas, Luis Barbosa. Hoy estoy aquí, sintiendo otra vez, lo mismo que sentí, que cuando me gradué, recuerdo aquella vez, que fue de bachiller, y no puedo evitar, los nervios otra vez. Es una fecha especial, también para brindar, con toda mi familia, que hoy me ve graduar. Y es que yo pensé, que no lo podría lograr, pero gracias a mi esfuerzo, la meta pude alcanzar. Cielo, hoy soy un profesional, hoy soy un profesional. Serenatas Luis Barbosa, contratos al 311-269-1479, 312-512-4166. Son las mujeres para mí la vida entera. ...importantes de mis triunfos y fracasos.